Buenos días, su noches. En esta ocasión me compré varias cosa de AliExpress, concesión AliExpress shopping, el eh, shopping no, es Choice, Olección. Entonces ¿qué son estas cosas, eh, son cosas de un dólar, es decir, de, de, de, de un dólar noventa dos dólares, la palabra. Y se ve que eran y tuve que abrir la bolsa para ver que todo me llegara, porque eso no me llegó ahora. Que si su envío es decir, rápido. Rápido, claro, para España, que es un día o dos que te llega Pero para este lado de, de, de, del mapa, en América Te daría unos dos semanas, como máximo en llegarte Pero bueno, eso, eso es tu historia. Entonces vamos a ver lo que hay aquí Que son muchas cosas Algunas son estupideces, que dije, mira te cojo esto y yo cojo lo otro Decíamos. Así vino todo Empezamos A ver, vamos a organizar esto primero Ok, esto es todo La que me compré ¿Con qué empezamos? Vamos a empezar con la cosa más sencilla Estos son unas cucharas. Sí Es que me causa gracia Porque cuando la ve, dije ¡Ah! ¡Ah! Estas ya están, están hechas de seguro con Es, que es una lámina de, de acero Así. ¿Cómo se diría? Eh, acero no se abre Y una lámina Y después la, por, por presión por, por prensa la fabrican esto Que de seguro que le sale menos de, de centavos pero se ven, se ven chistosas. Son cucharadas, pero se ven chistosas. En todo dólar. Para mí lo más útil es esto. Son como cuchillas. Que este es también la bolsa viene, viene rota. Son como cuchillas para poder abrir espacios. Esta es como una cucharita para coger... Hasta la toda. Ok. Esta es como una espátula. Sí. No tiene una punta fina. Bueno, sí, pero no tanto. Esta es... Como una, una espátula con menos ángulo, es más recta. Esta tiene una punta en B, es más fina, esta es plana. Esta es como si fuera un, una ganzúa, no, no es zona bueno, de le dicen en mi país, para que, sacarlo del nicho. Esta tiene menos curva, tiene una curva como 45 grados de, de golpe. Esta en diagonal, esta es curva ya tiene como, un, un, como si fuera un filo de, de cúter para mí esto es lo más útil porque siempre estoy queriendo abrir cosas y uso, uso, uso nuevamente este, este pátula para abrirlo tenía dos ya dañé una porque estaba intentando abrir una, una cosa que era más dura que eso que era de metal y con esta puedo hacerlo también siempre por la mesa tengo pinza de estas usando que no tienen punta y son redondas oh. No tienen punta, pero... no se cayó la... Pero lo más útil que me encontré por un dólar fue esto. Normalmente esto lo quieren vender a 4 o 5 dólares, pero... Por 2 dólares. Con todo y... Y como se dice... Me sale para quitar la rebaba. Oh... Es que una forma para ir más suelta. Y otra donde va más... Apretado. este fue lo que me encontré más útil. Si bien que no enfoque agua, así que... Estoy viendo por este lado, no directamente de la cámara. Aquí de repuesto, puntas. No sé qué du dura esa peña. Vamos, ¿con qué seguimos? La PA. Esto es un. Eh, ¿Cómo se dice? Un receptor Bluetooth para un futuro proyecto. Me pareció curioso que todo quepa aquí. Esto es para el USB. Para el mini USB. Que me lo voy a poner de seguro los de mini abriendo y cambiándole muchas partes. Esto es una bocina que... ¿Cómo decirlo? No, no juguete. Lo siguiente es juguete padre. Dios. Blue FM Tiene radio. ¿Cómo cayó esto? Mine <risa> un segundo, déjame callar esto. Okay. <risa> es decir, si, aquí tú, le, da, si, tú aquí le das y lo enciendes. Ahí te enciendes. Bueno. Dos dólares. Bueno, sigamos recordándolo. Pero hace mucha bulla. Lo probaré más más después. Sí, al final, este fue otro que compré. Este me parece más curioso. Esta caja, que está echado Polvo. Es decir, sí. si lo mando así bien. Por lo menos que esto sea más rueta que tú puedas cambiar. Es igual. Sí. Bueno. Este. Lo que es volumen. Qué pensaría que tú lo giras Y se movería aquí Tiene modos No sé para qué funciona. En fin, al final haré un video Abriéndolo todo, así, esto Esto, esto Esto, esto, esto se lo veo otra persona Y dije, curioso Siempre pongo mi celular a, a cargar aquí en la mesa Y me queda de mal saber Lo que está consumiendo se puede ver ahora mismo. Si puede medir 100 y dije que solamente estamos en 2 watts. 2, 2 watts, voy a ver si puedo ponerlo con otra terminal. No se está el otro para cargar. pero continuemos bueno, aparte del cargador Después, esta es barra de luces, una base, sable USB. Esta sí trae usb y sí. esta es la barra de luces. Tengo muchos USB por aquí en la mesa ¿Qué están los modos tengo un sé si relieve de o sea, aquí lo dicen también okay, vamos a cambiarlo de modo para que funcione con la voz ok hay que lo enciende a ver hay que dejarlo presionado para que encendiera es eh, sí, decir, el, el botón de darle a presionado para que esté, si le lo presione. Okay, se apaga. ¿Se nota bien? Enciende Este modo. Sí, así. Ahora está desde el medio. Haciendo. Este sería. Es de, de los grados. Este. Oh, este lo pone todo desde el fondo azul. Hace aquí. Como. Eh, lo mismo. Pero con un medidor de pico. También que va cambiando de decoro el medidor de pico. Tu habla. Este como lo mismo pero desde el medio siguiente modo este sería al revés el mismo modo solamente con medio de pico como si fuera un juego como va disparando en cada punto este cual sería lo mismo pero desde el centro ah, quedó fijo que este modo me deja cambiando de colores eh. bueno vamos a dejarlo ahí que vaya vamos a ver si soy modo flash y esto cuando hablo, va apareciendo en la cantidad de espacio que voy hablando Bueno ¿cómo, cómo diría Vamos a ver ahí ¿Y esto qué es? Lo mismo Es decir ya, ya mira, Un solo, se ve aburrido Que sean dos mejor. Esto debería ser lo mismo Pero de otra marca De otra marca es Al final es no, lo mismo Diferente presentación, el mismo producto una base diferente, el mismo cable USB-C, USB-C, lo mismo que dije. Ya como dos compañías diferentes lo están vendiendo, vamos a pedirlo. Cuatro dólares de polo 2, es decir, eh, sí, un precio aceptable. También otro cable usb que está por aquí. Este, este lo uso para la cámara. Lo mismo, tres botones diferentes colores, la misma función. Este entrenamiento lo conecta este se prende. Le doy, se apagó, enciende. Ah, este es más colorido, no como aquel. Entonces, los modos, lo mismo modo. Ahora es con el nivel y ahora de los lados Vamos cambiando ahora, a ver si el mismo que tengo allí puesto. Tiene menos modos este, es el más colorido, pero tiene menos modos. Lo puedes pasar como el mismo. El audio. A ver si... okay. aquí está la prueba de audio para estos. Aquí el tengo nombre. la caja. Este ya lo he probado y dice que tiene un alcance de 10 metros. Vamos a ver ahora, pero primero vamos a ir al Bluetooth y encenderlo para que se conecte. Entonces tenemos la normal. sea hay que encenderlo. No Ahora con ese no se queda con ese como modo se ve Entonces, que cambiando sí. hasta encontrar el modo que tú quieras. Ahí quedas. está a todo volumen. Mm. Quiero los parlantes se dan cuenta. Así, es mi voz justo. que se están activando. Bueno. Así suena. Así. Así suena. Sí. Como Para un y no ahí. que ven la diferencia. Lo apago. Ese me suena a todo volumen. Sí, sí. Y soy así. Esto, esto suena, pero como, se, como. ¿Cómo lo digo? Pues Así no se suena. Se quedó rojo Vamos a probar este ahora. Lo mismo. Lo encendemos. Ah, que tú lo cambiaste de color. Te dijeron que se cambia de color. Ya oyeron este se lo llama cambiando. fuerte. Oh, se apagó. Se venimos. Se fue, por eso fue que. ¿Qué dices? Este es ¿Qué? Se parecen los dos. Abajo? y ¿Cómo se conectan? Sí. Estoy intentando color. conectar este. El Yo de, lo de arriba este, la tengo de color. Ok, no, está por, se por espacios. Bueno, conectan a conectar cuando quieras. ¿Cómo, se... ¿Cómo estaría? Vamos a seguir cambiando. Para que vean que listo. Se me este está bien para usarlo, esto es una caca, este será el que al final termina rompiendo ¿Cómo estaría? ¿Cómo a pedir también. Esto es lo más divertido de todo. todo, aparte de, de, de los altavoces Seguramente eh, lo, lo, segundo, lo por aquí, por toda de la mesa, entonces Nada más me queda, me falta. Eh, sí, nada más. Entonces, eso es todo. Es mucha basura, mucha caca. No se olviden de beber agua. Y adiós.